Para los magallánicos en particular, eh, es de importancia poder eh, poner en valor, relevar lo que significó la pasada la vida de Gabriela en nuestro territorio. Eh, Gabriela Mistral estuvo dos años y, y, y no solo fue la directora del Liceo de sino que impulsó eh, la posibilidad de que mujeres pudieran estudiar en el. Eh, pudieran completar su preparatoria en eh, la sociedad de instrucción popular. Hay tantos pasajes de la vida de Gabriela que desconocemos, los magallánicos, los chilenos, que este tipo de actividades nos ayuda a, a reconocernos, a reencontrarnos y también a ponernos al día con una deuda histórica que tenemos con nuestra cultura. Yo llegué a este concurso como a todos los artistas o gente relacionada con el arte, le llevan un correo del Consejo de la Cultura informándote de los concursos que hay. Y bueno, este concurso me pareció interesante y traté de hacer algo... algo bueno. Pertenezco al pueblo Cahuéscar. Eh, con respecto a la recuperación de la lengua, y poder expresar a través de ella o um, adaptar un poema de Gabriela Mistral, a quien nos mucho por lo demás, es un honor para mí. Me costó mucho, le agradezco a los maestros Mercedes y Juan Carlos eh, por la introducción a la lengua y a la cultura cahuesca. Cuando nos invitaron a participar de la actividad, eh, las tiquillas del consejo nos explicaron un poco eh, qué era musicalizar eh, poemas de Gabriela Mistral. Eh, lo que nos llamó la atención fue que finalmente eh, es súper complicado. Lo estaba explicando también delante cuando, cuando cantaba, decía que, que musicalizar a Violeta y todo, es, es un poco más fácil no trabajar con esas canciones. Eh, ...pero lo de Gabriel La fue un poco más difícil... ...porque teníamos que empezar por algo... ...por eso tomamos el primer tema que era La Pajita... Eh, ...que era un tema ya reconocido dentro del grupo... O, ...o interpretado por el grupo Intigimani... ...y tratamos de darle un poco la impronta... ...de lo que hacemos nosotros... ...y el segundo tema que también es un poema que se llama Fuego... ...que ya tenía que ver más con esto de... ...de, de, de la onda que tiene la bandita... ...que es el acordeón, que es la guitarra... ...que es la guitarra punteada, media huachaca tratamos de mezclar y parece que, nos, parece que nos, al parecer no fue tan malo, le gusta harta a la gente, así que, nada, y nuestra experiencia, yo agradecido, ya lo dije anteriormente, agradecido de que se tome en cuenta a todos los músicos para pa hacer distintos tipos de actividades.